De sí, claro, claro. Me quedé en la espera de, del fondo musical que, que, es, nos indica. que nos indica Por eso fue que me quedé así <risa> Bien, mira Carolina Hay tantos temas por los cuales Como comunicador y como preocupado ciudadano Debiéramos de tocar Pero sobre todo con el interés de que ...haya un orden crítico social para que no nos dejemos confundir. Todo dominicano que hasta la fecha... ...ha sido testigo de excepción... ...de los tantos traumas y vaivenes de la política nacional... ...se ha podido dar cuenta... ...cuáles temas han sido infundados, ¿cuáles temas han sido para mantenernos una opinión pública eh, en expectativas? ¿Cuáles temas han sido reales? Y cuando hablamos de la política dominicana, el gobierno ha tenido una participación política muy activa, pero sobre todo proselectista, es decir, para fines de alzar bandera para continuar en el poder. Aparentemente, los trastornos que teníamos hace más o menos 15 o 20 días atrás, o un mes va a ser ya de la no reforma, como un mes. Ah. Yo decía, en, en mi humilde opinión, que eso solamente era una etapa. Solamente era una etapa. ¿Por qué? Porque a pesar de que el presidente no habla o no hablaba, había enviado unos delfines y yo expliqué quién tenía calidad en la humanidad por referencia histórica, oígame esto, en la humanidad, en lo que conocemos de, de, de, de los estados o de las luchas políticas en los estados, desde la monarquía, cuando Francia se habló por primera vez del delfín como un descendiente del monarca, el delfín un descendiente del monarca o aquel fiel servidor del monarca que se asemejaba más a sus intereses. Lo recuerdan que lo hablamos. No así, elegirse aquí como un líder tal, de niveles como lo que tuvo Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez. Y que tanto por Peña Gómez, se tuvo personas que podrían ser los sustitutos y esto lo aprovechó Hipólito Mejía cuando en el 2000, con un voto sentimental, el PRD votó por Hipólito Mejía y le ganó a Danilo Medina. Con Balaguer se dio en dos ocasiones lo mismo, pero Balaguer no señaló a nadie. Con excepción del 96, cuando señaló junto a Juan Bosch, al último del fin, que hayan señalado líderes de la estatura de quien me refiero, Balaguer o Juan Bosch. Y yo me pregunto, le pregunto a ustedes, ¿Danilo está a nivel de la estatura de Juan Bosch o de Balaguer? No, no. jamás. Porque el propio contendente más cercano es el presidente de su partido, y los niveles de preparación y los niveles de intelectualidad de, de, de, de Leonel Fernández son incomparables y jamás cercanos a lo que pueda diseñar Danilo Medina. Por lo tanto, está cerrado para ese tipo de líder, el de preparar delfine y lo ha demostrado hoy que el plan fue matado, como dice él mismo, Danilo, morido. Morido. Por la estrategia. La estrategia era mandar adelante estos, a estos mozalbetes de las políticas de Danilo. El más aguerrido, el más rabioso, el de Moca, que nunca me acuerdo, eh, Amarante Baré. Andrés Navarro. Andrés Navarro, que es un tipo de mucha decencia, de mucha preparación, que ha demostrado ser un administrador y me ha gustado su forma porque desde que lo vimos en el escenario por primera vez, después de ser secretario general del, par de, del ayuntamiento del distrito, mientras yo era regidor, lo conocí en Santo Domingo. Y fue el primer secretario adscrito porque la ley lo traía como un mecanismo de un representante interno del alcalde, en todos los quehaceres, cosa que no pasa aquí, tenemos un secretario general del ayuntamiento que no ejerce la función, lamentablemente somos amigos, pero debiera de tener responsabilidad y salir de esa función y, y dejar que la función tenga sentido en el organigrama, no solamente cobrar un salario. Y hago este recuento y sigo por Domínguez Brito, hago este recuento para ir socializando y introduzco la del de secretario general porque aquí en San Francisco hay un secretario general y nadie sabe del secretario general pero sigo con los delfines Domínguez Brito que fue a la sazón tanto el procurador de Lionel como el procurador de Danilo que en el momento que Danilo negociaba en la tarde de ese miércoles o jueves, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde daba una rueda de prensa el procurador Domínguez Brito diciéndole al país que él no va a someter a, a Félix Bautista porque él no cree en esa Suprema. A partir de ahí le mandó los demonios a la Suprema y desde entonces Mariano Germán y demás estuvieron en el, en el filo de la navaja trastornando un poder del Estado que debiéramos de preservar siempre a pesar de las debilidades y que un poder no, se ingiera, no haya injerencia en el otro. Pues entonces ese día yo le dije a Domínguez Brito, por Dios, Domínguez Brito, sé más serio, tú no lo estás procesando porque esta tarde a las 2 de la tarde en el Palacio Nacional, me refiero a aquella época, se estaba definiendo entre Danilo y Feli Bautista, que Feli Bautista era el candidato. Se dan cuenta por qué no se produce una indicación de quién es el Delfín. Pero Danilo entonces, con su estrategia que le armaron, ha puesto a todo esto como que pueden ser los posibles eh, recibidores o captadores de la atención de Danilo para ser el candidato a la presidencia de su preferencia. Pero entre ellos está el más potente, que para mí es Reinaldo, por la experiencia política, la estatura y el nivel dentro de su partido. El primero que reacciona después que fue un servir de Danilo en este proceso, en imposición, en reunirse con un grupo de los del miembros del comité central, del comité político, en el propio sede del comité político, fuera del mandato de Leonel Fernández, un desastre. Todo eso se hizo en este país hace un mes atrás. Sí. Y Reinaldo recibe la, la estocada y reacciona. Y hasta le llama al presidente que no fue sincero. Y ayer sale en la comunicación que los delfines no se van a retirar. <risa> ¿Por qué? Porque Danilo sí mandó un delfín propio que es Gonzalo Castillo, un hombre sin estatura política, más que un gran comerciante de la, de la, del negocio de, de la aeronavegación. Una empresa muy bonita, pero nada que ver con la política ni con el servicio público, porque hasta arrogante se ve y es un tipo de poco hablar. Entonces, cuando eso tenemos... Cuando eso tenemos... ¿Tenemos una llamadita en, en el canal, Francis? Sí. Buenos días. Díaz. Francis, ¿cómo estás? Bien. Está hoy? Mira, escúchame que te voy a, a sacar del tema, quiero que me lo permita. Bien. <coughs> Adelante. Quiero que ustedes me digan, ¿qué diferencia hay entre lo que es la juca y el cigarrillo electrónico? Para que me den la respuesta. Porque, es una rastrería. Porque veo que... Eso dice que se muy prohibió. buena pregunta me, me dejaste ahí. eso dice que se prohibió en este país dice que se prohibió pero usted va hasta la piscina que usted vaya a cualquier sitio ahí está la juca y, la juca ahí. y no solo las están todas yo no me preocupo porque la use simplemente porque veo la situación como se está dando en nuestro pueblo yo vi un señor ayer un sonata blanco con un cigarrillo de eso es una cuestión como le llaman y ese señor cerrado con los cristales Humo por dentro Oye tiraba unos copos, yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que? Y es que la gente se quiere intoxicar y morir. ¿Morirse? Entonces contamos con un país de enfermos, de borrachos. Mira lo que pasó en esa cabaña, sí. para allá, los muchachos jóvenes, llenos de, de, de, de, de, de cocaína y de droga, muriéndose así. Entonces, estos muchachos van en motores a veces, tirándole ese humo a las personas que van detrás así de ellos. Es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este jodido No Porque se está, está cumpliendo. De Doctor, lo no se está cumpliendo. Padre, lo bendito padre que son yo creo no sé cómo llamar. No, Pero los, los padres adultos padres también, porque vemos los adultos en el Los padres lugares. han perdido e efectividad. Eso es lo que le están enseñando a los muchachos. Por eso es que cada vez que me dicen que la juventud es el futuro. No. La niña es el futuro de este país. No, no tengo en duda. No, no, no, no lo están manipulando a los jóvenes. Gracias, doctor. Mira, Francisco. Mira, entonces. Bueno, sí, para no interrumpirte. En esa parte. Doctor, no no hay diferencia en esos dos, porque es lo mismo, lo único que uno es portable eh, y otro es de mesa. Mira, entonces, a todo esto se reactiva una especie de estrategia en favor de Gonzalo que rompe todo el panorama de los primeros seis. Pero él dijo que no ayer, o antes de ayer, que él no es ningún delfín del presidente Medina. Bueno, pero sí le gustó, y lo ha referido en otras ocasiones, torpemente, porque no tiene estatura política, Gonzalo es un, un aprovechado de la política. Y quienes son, ad, eh, lo que son fieles al, a, a, al presidente, obviamente que tienen que ir por la corriente, pero se ven ya ausentes del favor de ese grupo, de militantes de ese partido, Respecto a los demás que he mencionado, incluyendo a Reinaldo Párez Pérez, que ha estado muy incómodo con esta situación. Mientras tanto, Leonel supera y se eleva porque ha sido así siempre. Eso este es un liderato poco usual de estos tiempos, pero es un liderato. Leonel Fernández se repone bastante bien frente a ese grupo y frente a la estrategia que yo creo que se marcó con el discurso del presidente Medina, yo no voy pero tú tampoco irás, eso es lo que yo veo que se ejerce desde ese sector, siendo compañero de partido y viendo que la madurez, experiencia y sobre todo decencia de Leonel Fernández lo ha demostrado, que mientras le tiran, da, le, le tiran bombas, él prefiere emitir juicios de, de bonomía y de consenso, que es lo que debe ver una población que a la vez está atrapada en esa publicidad poderosísima desde el gobierno, que lo reviste, lo reviste de realizaciones pero con la imagen del candidato que está, parece ser puntero entre ellos, no así hacia la opinión pública, porque sabemos que no irá a ninguna parte cuando se actúa de la manera que han actuado. Hay que verlo, hay que verlo desde esa óptica y saber que los lideratos no se inventan y que las cosas se van ganando y no se imponen por publicidad ni por el que más gaste y ojo, el pueblo tiene que entender a partir de este momento cuál será su participación al votar. No es por lo que más me den, sino por lo que nosotros identifiquemos en cada, en cada candidato, en nuestro pueblo, alcalde regidores, eh, eh, diputados. No por lo que den, porque si seguimos Aprovechando lo que nos dan un día, dejaremos de lado para ver que se nos entregue lo que nos, de, nos pertenece por derecho. Seamos votantes conscientes y ciudadanos empoderados. Y aquellos que se merezcan el rechazo, rechazarlo, no votar aunque usted pertenezca al partido que sea. Esa es mi opinión de este día.